andamio para alcanzar las estrellas que el canto Se extranjeras. todo y donde todo comienza Canto que ha sido valiente siempre será Siempre sé.